To bring the international perspective. Voy a traer la, la perspectiva internacional. Así que no te voy a enseñar muchos, uh, muchas diapositivas uh, específicas, sino que te voy a enseñar cómo medicina, el estilo de vida, está esparciéndose en todo el mundo. Y yo creo que hay tres razones por las cuales esto está sucediendo. The first is the chronic disease epidemic. 80% of health care costs. 80% of time in hospitals. Visits to doctors. It's related to things that last for more than a couple weeks. Está relacionado a cosas que nos afectan por más de solo unas cuantas semanas. Heart disease, Enferm cancer, diabetes. Enfermedades del corazón, diabetes, entre otras. Arthritis, Arthritis depression, depresión, the list goes on. Y la lista sigue y sigue. The second reason, la segunda razón is because of the rising healthcare costs. Es porque uh, que está subiendo los costos de cuidados de salud. Es más difícil cada vez que alguien pueda pagar por sus propios gastos médicos. And it's making governments y, eso go bankrupt. y eso está haciendo que los gobiernos caigan en bancarrota. Afecta también a las compañías y e empresas que pagan los cuidados de salud de sus em empleados. So the cost is another big reason. Así que el costo es otra razón the third reason why lifestyle medicine is growing so fast la la tanto vida is the science es la that's documenting lifestyle medicine. So you heard that from the first two presentations. En las dos ya sobre esto. I'm sure you'll hear more of it this afternoon. More and more studies are saying lifestyle medicine works. And when they compare lifestyle medicine with regular pills, y cuando se compara medicina de estilo de vida con una pastilla, For these chronic diseases, lifestyle medicine is the first choice. enfermedades estilo de vida So this is a slide that I show to every patient that comes into my office for their first visit. a mi primera vez. It's the first time I've seen it in Spanish. So. When I was in medical school, pues cuando yo estaba en la Escuela de Medicina, fui entrenado en las primeras dos partes de este triángulo. I was how to and to do Me entrenaron cómo recetar medicamentos y cómo hacer procedimientos. That's how our healthcare training developed. Y así es como se desarrolló nuestro entrenamiento de medicina. I was trained at Loma Linda University. Fui atendido a la Universidad de Loma Linda. And it's how training there still primarily is. Y normalmente así es como se entrena todavía a los médicos. Here in Monterrey there's more and more training in lifestyle medicine. Y aquí en Monterrey lo que he visto que hay más entrenamiento en medicina de estilo de vida. But we can ask a doctor who just graduated from Montemorelos. Pero pueden preguntarle a un médico que se acaba de graduar de Montemorelos. Still, most of the training is in the top two parts. La mayoría del entrenamiento es de las primeras dos partes. But when you look at this chronic disease epidemic, pero vemos esta epidemia de enfermedades crónicas, eighty percent of it is directly related to lifestyle. 80% de esto is debido to a enfermedades de estilo vida. So if I could get everyone here, así que si yo pudiera agarrar a cada uno de ustedes aquí, to live the perfect lifestyle, de poder vivir el estilo de vida perfecta, to always eat the right foods, siempre comer los alimentos correctos, always exercise regularly. siempre hacer ejercicio regularmente get eight hours of sleep every night, percent of your health problems would just disappear. The issue is nobody does it perfectly, right? I'm an expert and I don't do it perfectly. But we need to keep trying to get better and better. So what I tell my patients, cuando yo le digo a mis pacientes, is if you're wanting to build a house, si tú quieres construir una casa, and you want it to be a very nice house, y quieres que sea una casa muy linda, a big house, three stories tall, una casa grande de tres niveles, and you say, well, I need a really good builder to build this house. Dices, bueno, necesito que alguien que sepa muy bien cómo construir esta casa. So you start looking around for a builder and you, you hear about a good one and you go to that builder. And you say, this is the kind of house I want. I y want a, a really good foundation and I want a first floor, second floor, and third floor. And the builder says to you, I'm the best builder around for second and third floors. Y él te dice, ¿sabes qué? Yo soy el mejor, el mejor, pero en segundo y tercer piso. I build them world-class, the y best around. Es de primera clase, mejor de cualquiera en el mundo que vas a encontrar. I don't do foundations, though. Pero pues no hago yo este fundamento, casi no hago eso. I need you to dig the foundation and build that yourself. Eso pues yo digo, hazlo mejor tú, tú haz el, el hoyo y el, hazlo tú. I'll give you a little advice, but the, the work has to be done by you. Te puedo dar algunos consejos, pero pues lo tienes que hacer tú. The first floor, I have some ideas. I can give you some, some thoughts on that. But most of the first floor, you're going to build yourself. And I'm going to take over on the second and third floor, and it'll be world class. So how many of you would hire that builder? We wouldn't want him. La verdad, no lo But that's what healthcare is like right now. We've hired healthcare that's good at the second and third floor, the second or the, the top two parts of this triangle. personas And a lot of doctors don't know how to make that foundation or help their patients make that foundation. Pero hay muchos médicos que no saben cómo hacer ese fundamento. Y eso es lo que la medicina estilo de estilo de vida está diciendo. Hay we, que construir ese fundamento y necesitamos empezar desde allí. No le podemos dejar la responsabilidad a los pacientes que ellos tienen que ya saber qué hacer para poder construir ese fundamento. So I just want to give you a sense of how lifestyle medicine is growing around the world. Soles quiero dar así un bosquejo de cómo está creciendo medicina de estilo de vida en todo el mundo. Five years ago in the United States, hace cinco años en Estados Unidos, lifestyle medicine was a small group of a few hundred people. Medicina de estilo de vida era un grupo de unos cuantos cientos de personas. Now it has thousands. Y ahorita hay miles. The the executive director of the American College of Lifestyle Medicine just told me this week that they have 60,000 people on their mailing list. El director ejecutivo de medicina de estilo de vida en Estados Unidos dice que ya tienen 60, personas en su lista de enviar correos. This is a picture of certification in lifestyle medicine. Y esa es una imagen de certificación en medicina de estilo de vida. So just one year ago, si solo hace año, we started certification in lifestyle medicine so we could differentiate who was scientifically trained in lifestyle medicine. Y así pudimos diferenciar quienes estaban cer certificados científicamente en comparación con aquellos que lo estaban haciendo de una forma propia o alternativa. En el primer año pudimos ya aplicar esta certificación en cuatro diferentes continentes las cuales ven en color anaranjado. Ya yeah, para el segundo año ya tenemos eh, planeado de tener en diferentes áreas, como lo pueden ver aquí en la imagen. Incluyendo que en Perú vamos a tener el primer examen en español con el doctor aquí, Johnny. We're here in an Adventist church. Pues aquí estamos en una iglesia Adventista. The concepts of lifestyle medicine have been in the Adventist church. Since Ellen White and other founders started talking about it over 150 years ago. The lifestyle medicine movement is an international movement. Y este movimiento ha sido impulsado por muchas personas también de otras diferentes religiones. Pero les quería enseñar este mapa del mundo. The ones in blue los que están en azul. Are the ones that are being led by Son los que están siendo liderados por Adventistas. So the North American, the, the American College of Lifestyle Medicine started at Loma Linda University, and the first several presidents were Seventh Day Adventists. Entonces en Norte America, donde empezó estilo de vida en, en California en Loma Linda, Latin America has started with uh, Dr. Johnny in in Peru, Dr. Nahum here in Montemorelos, uh, and many others, uh, most of whom are Seventh Day Adventists y fue por muchos adventistas también aquí en Latinoamérica por el doctor Johnny por el doctor Naum que ha estado este, esparciéndose en toda Latinoamérica This is also true in Asia. también es verdad esto en Asia y a pesar que es joven en África también está empezando también este movimiento This is it's in our blood at some level. y esto es algo pues que corre en nuestra sangre But sometimes the -day Adventists, pero a veces nosotros como adventistas, we have a problem. In, in English, we say Walk the talk." En inglés se dice "walk the talk" que podría ser practica lo que platicas. So we talk about it, but we don't practice it. Entonces hay veces que nosotros lo, lo hablamos, pero no lo practicamos. para ser parte de este movimiento de medicina de estilo de vida. We have to walk the talk. Tenemos que practicar lo que platicamos. So we have to eat healthy food. Tú has que comer comida sana. Whole food, saludable, que sea integral. Not sodas, no, no and sodas, cookies. refrescas, refrescos y galletas. So the example would be if someone comes to your house. Entonces el ejemplo sería si alguien viene a tu casa. Are you going to give them water or soda? ¿Le vas a dar agua o le vas a dar soda? That's sort of like saying, "Do you want a cigarette?" or do you want a hug?" Entonces es como decir, ¿Quieres un cigarrito o quieres un." Abrazo? Hopefully you give them the hug. Espero que le des." El abrazo. Hopefully you give them the water. Espero que le des." El agua. Or And how about, uh, as, as we learned earlier, uh, red meat? Como aprendimos este, ahorita, las carnes rojas. Lots of with red meat and ya, ya sabemos que hay mucha conexión de carnes rojas y enfermedades. So are we going more plant based. Entonces hay que ir más este, basado en plantas. So again, we have to live it with our Así que hay que vivirlo con nuestros corazones. We have to walk the talk. Hay que practicar lo que platicamos. And we can be In our communities. Y así seremos líderes en medicina de estilo de vida en nuestras comunidades.